Raylin García resultó herido de bala en medio de asalto en esta ciudad de San Francisco de Macorís y despojado de sus pertenencias. Así lo expresa en el marco de las declaraciones. Eh, me atracaron un motor. Un, yo tenía un motor, un grillón negro, por ahí, por la entrada se sacaba, de César arriba. Cuando yo iba subiendo, ahí ellos me cayeron atrás. Yo me di cuenta, tú me entiendes, pero ya ellos estaban ahí pegados conmigo.